Hostia, 10 años viviendo en su apartamento, pero descubre que hay otra persona viviendo con él Ojo, eh, gente Ojo ¿Qué pasaría si durante tantos años que vives en tu casa, descubres que alguien ha estado viviendo gratis en tu casa? ¿Cómo me, ¿Cómo me pone la voz? Cuenta <risa> que lo estaré leyendo, así que sin más, ponte cómodo Y acompaño a ver este resumen, guapo Claro que sí la película comienza en un departamento donde vemos a un hombre llamado Zain, él se despierta y hace todo normal, se ducha, se cambia de ropa y desayuna, algo que muchos no hacemos. Él parece ser un oficinista al que le va bastante bien, vive en un buen departamento y tiene una vida normal, sin embargo Zain no sabe que tiene un problema. Pues se nos revela que hay alguien más viviendo en el mismo departamento. Cada mañana un hombre llamado Orlando inicia sus actividades como Usain, cepillándose los dientes con el cepillo de Usain, secándose el cuerpo con la toalla de Usain y desayunando la comida de Usain. E incluso el buen Orlando ese día se le había antojado un cereal y afortunadamente para él, Hussein había dejado leche en el refrigerador. Por lo que luego de tomar un cerealito bien tranqui y hacer su máximo esfuerzo, decide tomar una larga siesta. Más tarde vemos que Usain Sí, evidentemente, llega a su casa a trabajar todo el día, pero recibe una llamada de su novia llamada Andrea. ¿Te recuerda que fuera dentro de la días y te siguen pidiendo fotos por la calle? No salgo mucho tampoco, o sea, <coughs> salgo de vez en cuando a hacer algún recadillo que otro, pero sí, de vez en cuando alguien me conoce, o sea, no he desaparecido del planeta, alguien se sigue acordando, pero tanto como antes no. Y le pide que por favor la recoja en el aeropuerto Pero luego de trabajar todo el día se queda dormido Pero mientras Hussein duerme vemos que Orlan sale de su escondite Y de puntitas procurando no hacer ningún ruido Comienza a disfrutar nuevamente de todo lo que había traído Usain Sin embargo, no parece serle suficiente estar viviendo en el departamento sin gastar un solo peso Pues indirectamente comienza a perjudicarle la vida de Usain Por ejemplo, un día cambió la alarma de Usain con la esperanza de que se despierte más tarde Y el próximo día, efectivamente Usain se queda dormido Y sale del lugar con mucha prisa y con miedo de llegar tarde al trabajo A lograr su Orla, vuelve a salir de su escondite y después de desayunar Comienza a hacer más cambios que perjudiquen a Usain, como poner agua de la llave en la botella de leche o incluso cambiando el recordatorio que estaba en la puerta del refrigerador, para que Usain llegue más tarde a recoger a su novia. Pero Orlan ha decidido ponerse esa situación ya que a menudo se siente muy solo, y la única compañía que tiene o al menos saben de su existencia, son dos palomas que siempre se quedan fuera de la ventana. Y para distraerse, regularmente les da de comer y hace algunas actividades con las cosas que tiene en el departamento. Usain nuevamente llega a la casa después del trabajo, pero parece estar muy bro. vendiendo algunas propiedades, pues resulta que trabaja como agente inmobiliario. Una vez que llega, comienza a limpiar su departamento, pero nota que la leche que puso en el refrigerador ya estaba rancia, sin embargo estaba tan cansado que no le dio mayor importancia. E inmediatamente, Orlando sale para revisar que Usain está durmiendo, y comienza a revisar su cartera encontrando la tarjeta de crédito de Usain, y anota toda la información de la misma, pues está seguro que algún día le será útil. Pasa otro día y vemos que se despierta usualmente, se prepara para comenzar el día, sin embargo a diferencia de otros, ahora es sábado por lo que no tiene que ir a trabajar, y Usain decide aprovechar para quedarse en el departamento y terminar de limpiar el apartamento, pero en ese momento le entró una llamada de su novia, molesta porque aún no ha llegado para recogerla. Ella asegura que ella lleva esperando bastante tiempo y Usain sale rápidamente para ir por ella Mientras que por la parte de Orlando aprovecha para comenzar su día Pues a diferencia de Usain, Orlando tiene que trabajar los sábados Y pues claro, su trabajo... ¡Ah, que trabaja! O sea, él trabaja, él sale a la calle ¿Qué? odiendo jodiendo la vida de Usain Sin que él lo note claramente ¿Y Acá cómo entra a la casa? Pues vemos que Orlando comienza a ponerle saliva en el enjuague bucal de Usain Después se pone los calcetines y la ropa interior que acaba de lavar y por último también mete las palomas al apartamento utilizando un poco de pan, provocando que se vuelva un desastre el apartamento el que ya había limpiado. Pero Usain. no. Al pasar está... minutos, por es fin y su novia vuelven al apartamento. Sin embargo, Mel se vuelve loca al ver a las palomas que habían hecho un desastre en el apartamento, moviendo todo y dejando popó en varias partes. Definitivamente visitar a está siendo la mayor experiencia horrible que ha tenido y por lo tanto se siente tan incómoda en el apartamento por el desorden. ...que por un momento piensan irse... ...sin embargo por otra parte ahora que hay dos personas en el apartamento... ...Orlando debe permanecer más tiempo en su escondite... ...mientras tanto Mel no encuentra nada de comida en el apartamento de Usain... ...y él estaba seguro que había dejado algo en el refrigerador... ...y en ese momento comienza a encontrar todo muy extraño... ...pero Mel de todos modos decide salir de ahí para ir de compras esa noche... ...y Usain sintiéndose el culpable decide invitar a Mel a un restaurante elegante... Y Orlando al darse cuenta que el departamento Está vacío, sale nuevamente de su escondite Y se termina el jabón del baño de Mel También se afeita los brazos con la navaja de Usain Y al saber que la pareja Se la está pasando muy bien, se pone celoso Pues él también quería experimentar eso Por lo que de la misma manera Comienza a cocinar un rico espagueti Y a sentirse como si fuera el dueño del apartamento Pero ahora, oh. Para luego inmediatamente comenzar Con su rutina de joderle la vida A los novios, lo primero que hace Es tirar todas las joyas de Usain Para luego cortar la corbata y también colocarla los mocos en su enjuague bucal, y por si fuera poco, reemplaza el jabón de Mel y Usain con un limpiador de pisos, finalizando volviendo a su escondite, por lo que al día siguiente vemos que Usain se prepara para salir, Él comienza su día haciendo gargaras con su enjuague bucal, sin notar que esta ocasión el enjuague bucal está más viscoso, le parece muy extraño pero no encuentra sus aretes, y se queda muy sorprendido al ver que alguien cortó su corbata, aún así Usain y Mel salen del departamento, y nuevamente Orlando sale, y comienza su rutina. Pero, Le brother. utiliza utilizar la computadora de Mel para acceder a algunos sitios. También toma su ropa interior y se limpia los mocos en ella. Y poco después, cuando la pareja regresa, comienza a pelear. Mel está molesta por el comportamiento que Usena ha tenido en su visita. Olvidando de recogerla y no se siente muy cómoda en su apartamento. Mencionándole que ya no es el mismo que antes había conocido. Pero aún así, deciden dormir para poder olvidarse de todo. Sin embargo, en medio de la noche, Orlando sale de su habitación para poder ir al baño. Pero no le jala la palanca, lo cual causa que esté todo sucio. Y una vez que Mel se despierta, al descubrir todo esto, lo nota muy asqueroso. Y al no soportar más, decide terminar la relación con Usain. Para Orlando, todo esto era... Le ha dejado, verse... le ha dejado porque no ha tirado de la cadena, gente. No voy a tener novia en mi vida. Se me olvida de vez en cuando, coño. Cuenta que Mel se ha ido del apartamento, pero aún así, por alguna razón, continúa arruinándole la vida a Usain. Primero, cortándose las uñas y colocándolos debajo de la almohada. Después, arrojando los cubiertos de Usain al inodoro para orinar sobre ellos y luego colocarlos de nuevo en su lugar. Horas después, Hussein vuelve al trabajo como cualquier otro día, pero con una gran picazón en la piel, ya que no sabe que se ha estado bañando con el cabón para pisos, así que decide tomarse una medicina para solucionarlo y utiliza la cuchara orinada para prepararla. Y inmediatamente va a acostarse, pero anota un fuerte olor, y al levantar la almohada descubre muchas uñas. Sin embargo, Zane asume que las dejó Mel como venganza por lo que había pasado. Al paso de los días, Orlando siguió haciendo todo tipo de cosas para molestar a Zane. Pero lo que no sabía. Esto yo creo que es mentira, eh. Cabrón. Es que oh, es una peli. realmente lo estaba comenzando a enfermar. Una noche, Usain se despierta con bastante picazón en el cuerpo y decide ir a la cocina. Y Orlando, que no esperaba que se levantara a esa hora, se apresura para esconderse en su armario. Y para su suerte, Usain no se da cuenta de su presencia, y se vuelve a dormir, pero cada vez sintiéndose más enfermo. Y Orlando aprovecha ese momento para borrar todas las reuniones que tenía Usain, y también tirar todo su papel higiénico. Al día siguiente por la mañana, él se siente terrible, pues está demasiado enfermo y decide no ir a trabajar. Y esta vez comienza a estar confundido por todas las situaciones extrañas que han ocurrido en el departamento, especialmente cuando dos repartidores le entregan un congelador que está 100% seguro de no haber comprado. Pero Orlando lleva todo esto a un nivel más alto, como por ejemplo un día toma su celular y le envía a su jefe una foto del negro del WhatsApp, y esto claramente ocasiona que su jefe se moleste y despida a Usain. Y a partir de ese momento Usain comienza a sospechar que quizás hay alguien más en el apartamento, por lo que comienza a revisar en todas partes partes pero no encuentra nada, por lo que sin opción decide llamar a un cerrajero para colocar candados adicionales a las puertas, pero obviamente eso no sirve de nada. Pero al paso de los días Usain se va quedando sin dinero, así que sin saber qué hacer un día Usain se queda en cama sintiéndose mal. Y por inercia deja soltar su mano Sobre la cama y alcanza a tocar a Orlando Él sale de la cama y los dos Comienzan a discutir y aquí es donde Orlando confiesa porque ha jodido Su vida todo este tiempo Resulta que Orlando había comprado Una de las propiedades que vendió Usain Pero Usain la había mentido para convencerlo De comprar una propiedad que sabía Que no era buena para Orlando Por tal engaño perdió su casa Tuvo que vivir en la calle y debido a esto Se separó de su novia Por lo que durante estos últimos años se hizo que perdiera su trabajo, perdiera su pareja y también se enfermara por el mal estilo de vida que llevaba. Hussein se queda sorprendido y le pide disculpas de corazón, sin embargo luego de esto pasan unos días. Vemos a Orlando limpiando todo el departamento, para luego salir de este con una ropa muy elegante, estando dispuesto a encontrar trabajo y recuperar a su esposa e hijo. Antes de irse alimenta a sus amigas las palomas. Sin embargo, cuando la cámara se aleja, vemos que las palomas están comiendo encima del congelador. Y dentro del congelador se encuentra el cuerpo de Usain, que al final Orlando logró vengarse quitándole la vida. Así termina la película, espero que te haya gustado el La película... Qué asco, bro Qué película más rara, gente Qué película más rara Y se lo carga, ¿sabes? Después de todo, se lo carga Sé que no estoy activo, pero tengo que ent entrenar Entrenar muchísimo y no puedo estar mucho tiempo No te preocupes, tío, nos veo luego O sea, yo esta peli, menos mal que me he visto el resumen Y no la peli completa Qué asco, ¿no, gente? Qué puto asco